El hackeo cultural tiene que ver sobre todo con eh, poder encontrar estrategias desde la resistencia digamos, para poder responder a las eh, coyunturas políticas a la vez que tenemos una visión de largo plazo. ¿no? Entonces empezamos por preguntarnos pues, cuál es el mundo que queremos construir, cuáles son las narrativas que queremos que se conviertan en sentido común y a partir de eso, analizamos un poco como el espectro de la conversación, quiénes están participando, qué grupos eh, forman parte de esta, qué están diciendo. Eh, analizamos también un poco como la narrativa hegemónica, la narrativa del poder, qué están diciendo. En, en el caso específico, por ejemplo, de defensa del territorio, es qué están hablando, qué no están hablando, qué están invisibilizando, están nombrando al territorio o no, las afectaciones o no. Entonces, de alguna manera tenemos como esta esta visión un poco más global digamos de la conversación y a partir de eso decidimos en, en el momento de la conversación cuáles son los temas que podemos abordar de manera más eficiente para empezar justamente a romper como ese muro gigantesco que es la narrativa hegemónica. Entonces eh, Hackeo Cultural hace uso de diferentes tipos de herramientas desde procesamiento de Big Data, eh, análisis de medios, etcétera. El análisis de medios es más o menos como una técnica que he estado aplicando para ver qué se dice desde el discurso hegemónico, digamos, desde estas redes de poder, qué se dice sobre, las sobre los discursos que queremos intervenir, ¿no? las narrativas que queremos intervenir. Para empezar, cómo, nos, cómo, no, cómo hablan de nosotros ¿no? y de qué manera, y si nuestra lucha sí está siendo visi visible para otras personas. Porque también los medios de comunicación a veces es importante sí llegarles, o sea, como saber llegarles porque cubren audiencias más amplias. Entonces, si queremos que nuestro conflicto social o, o digamos, la problemática que estamos tratando en nuestro territorio sea cubierta y, y, y, digamos, y sea conocida por más personas, a veces sí hay que saber cómo funcionan los medios, esas lógicas, para poder hackearlas, para poder intervenirlas. Hace falta también mucho... Trabajo de eh, autocrítica y también mucho trabajo de, de reunirse con otras personas que ya han tenido algún tipo de experiencia, ¿no? porque de las fallas siempre vamos a aprender muchísimas cosas y también hay quienes han tenido experiencias muy exitosas.